parecer carnal, la perca. Así nomás. Qué bueno. Me saluda a tu mami Miren compa, al César, lo que es del César. Y adiós. Que te vaya bien. <risa> Estar en mi compa Moffle. Estar en mi compa Moffle. Estar en mi compa Moffle Moffle Moffle Moffle Moffle Moffle Moffle Moffle Moffle. ¿Qué te digo, Ya no, aquí me encontré aquí, ve ¿Qué dice la gente? Al, al Reyes del Grill. ¿Y, güey? ¿Qué onda? ¿Qué vas? ¿Qué viene a hacer aquí? Venimos a. A guisar una vaca. ¿A guisar? No, la vaca ya le hicimos. Venimos a guisar un cocodrilo. No. Sí. Sí. <risa> no, güey, ojalá. F.I. parece qué fue? No. ¿Y tú? Tampoco. Vamos, ok. Como la ves con el Luisillo, güey? Miro al mofles. Hay que pedir un Uber todo, ¿o ¿qué? Miro al mofles. ¿Y si iremos a caber, le dice? Y que quede claro que yo no dije nada. Se Le salieron ¿no? tres lágrimas y media al mofles. No, no si es cierto, yo no dije nada. No, no seas así niño. Mofles no, camarada. Eres malo, güey. Es como. Eres malo, mofles. Saludos, güey. Salud, mofles. Yo no dije nada. Se te quiere ir a ver. Acosadores. A tu madre, rayaron todo wey UDG viola A tu madre Estamos en la UDG Oye, estas mujeres tienen huevos, no chingadera. Ok, raza Los pongo en contexto Me vine a Guadalajara De imprevisto Pero no sin un propósito Haz de cuenta que yo tengo algunos meses saliendo con una chica, una morrita Y si no somos novios como tal, somos pareja y somos exclusivos uno del otro Pero no nos hemos dicho pues, no hemos dicho las palabras mágicas Entonces yo decidí venir a Guadalajara porque ella está en una película, está en una grabación Por cierto vayan y la acá Como está ella aquí decidí venirme a tirarle la pedrada Porque yo la había dejado que ella me cantara porque pues hay que ser equitativo viejo entonces está cabrón andar cantando también. Ahorita le voy a hablar. Ya me había pasado su ubicación porque acá le saqué la Ubi justamente pendejeando acá de que. Ah ya voy que ya voy llegando y que la madre. Y, y ahora le caí y aquí voy llegando. Pero pues nada, ahorita les grabo la, su reacción. No nada. ya estamos aquí fuera del lugar. Afortunadamente pues, hasta le saqué una foto de dónde de dónde era. Y vamos a marcarle a ver qué pedo y decirle, hey, estoy aquí abajo. Arre, arre. Oye, estoy aquí abajo. ¿Cómo que abajo de dónde? ¿Qué? ¿Cómo que abajo de dónde? Abajo en el edificio. ¿Qué? ¿No me crees? ¿No me crees? ¿Te puedo decir que hay enfrente? ¿Te puedo decir que hay de un lado? Enfrente hay una farmacia y a un lado hay un Santander. No te ¿Baja o qué? ¿Qué? ¿Baja o qué? No, qué miedo, porque si no estás caer con Baja, aquí te voy a esperar. Le es dejé con la intriga, esperamos que baje. Y ahorita vamos a ver qué peda Pensaron que era repartidor. Ah, está bien. Pero aquí está, ¿eh? Aquí está el 2. Y aquí está el 3. Porque ya me han dicho que es el 3. Era feliz en mi matrimonio. Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tibulón. Yo quiero pedrear y bailar. Oh, y quemar mi umblón. Yo quiero bailar y quemar un umblón. ¡Perrea pues! ¡No quiero! ¡Perre! ¡No, güey! ¿Están llegando al lugar de los hechos? ¿Tú qué opinas de, de esta incursión suicida que me vente? Es que bueno, ya te extrañaba Aquí vamos a dormir ¿Dormir nomás? Y abrazarnos <ríe> Ay madre, Fogata! <ríe> pichitos de perro! Este es un comercial para algo que no es nada. ¿eh? La marca Ñ. Y para la marca... Ah, no, no. Uh. Creo que hay una marca de, de termos nice, de gente rica detrás de esto. ¿okay? O sea, okay. ni al caso. A okay. la verga, está bien caliente. Qué rico es. Rica tú. Mm. Rico tú, papacito. Tiene idea, tiene idea. ¿De lo mucho que me ¿Eh? ¿De lo mucho que me quieres? ¿Yo? ¿Me dice es lo que ¿Are you quieres? talking to me? No tiene ni idea de lo mucho que me quieres Así este es, hombre. así es, así es. See you. Bueno. Hey, este es un lugar público. Dame solo un beso. ¿Uno nomás? Dame muchos besos. Yo falo muchos, uno no. Muchos. Lléname de besos. ¿Le ves? Hoy en la mañana llevé al niño show a desayunar unos chilaquiles de cilantro. Y yo me comí dos hot cakes de ese tamaño. Así estaban los hijos de su madre. Ay, me tienen que Oye, censurar porque. En este canal como... No sé si es grosería. Sí, sale. ya sé. Ahí me pones un pip. Ay, pues me cortas. Venga, tu más. <risa> ¿No me has cantado? ¿Tú tampoco? Ajá, ah, yo tengo la culpa. No, pero tú tampoco me has cantado. Sí, yo no sé. en toda la relación escuché, un quiere ser mi novia y la neta yo tampoco lo he dicho, entonces... Este culito es tuyo. Este culito es tuyo. <risa> Estoy diciendo ese tipo de cosas. A ver, ¿qué es esto? <risa> ¿Qué? ¿Qué es esto? <risa> Eso. Perrillo. Un de loco. <risa> Ahí en la casa suena bien machín. ¿Listo? ¿Lo traes tú, estás Ah, no, no, no. esa no es bien. ¡Venga, tu madre! <risa> Pues sí quiero, pero sigue siendo culo, tengo que decirlo. ¿Por, ¿Por qué Tatayo no, no te lo he dicho? Pues se lo quitaste. Vuelve a poner. Vuelve a poner, arruinaste todo. Y ahora sí dilo. No. Ay, no me lo Dile. No que. Te... Ya, dile. Voy a llorar. Soy actriz, puedo hacerlo. Yeah. Ya sé, ya sé Se suponía que Yo iba a ser el que me le iba a declarar a de ella Pero Pues me no, está empoderada y, y la verdad es que yo le dije que, que yo pensaba que Era justo que ella Se aventara la tarea esa Pero como no veía claro, ya teníamos meses saliendo Pues ya le iba, a, le vine a decir yo Pero bueno, me ganó, nada más me queda pues, ahora a pedírselo yo. Ahorita la estoy esperando, fui al café a subir el video de la. De la isla. Y nada. Este. Vamos a esperarla. Voy a poner la cámara grabando ahí cuando llegue. Y se lo voy a pedir para grabar su reacción. Ahorita vas a ver, me la voy a cobrar. Oh, eso fue un pedo. <risa> Estoy es una prueba a ver si prende algún foquito cuando pones a grabar Y también para saber dónde me tengo que sentar para si que todo A ver creo que aquí Aquí nos va muy chido los dos Pero no sé si se escucha Como luzco Píntame como una de tus monas francesas Ahí está, ya lo ver. La cámara está prendida Una broma. ¿Cámaras escondidas o qué? Pues sí te iba a hacer una broma, pero pues ¿Neta? Sí. ¿De qué me ibas a hacer broma de Nada, pues no quisiste venir. Hace rato que por eso Ay, te decía, vente, mierda. vente. Pero dime, ah, no, porque si me dices de qué me le ibas a hacer ya voy a sospechar el otro, Y Yo la verga, no, la verga. Puse esa palabra de fondo cuando tenía que enseñar la carrera de mí. Wow. ¡Pues increíble! ¡Ya lo viste mil veces! Pues sí, pero... ¿Y qué sentiste cuando fuera a fuéramos novios? ¿Eh? Un poquito. ¿Se te robó el fundillo? Sí <risa> Estaba muy nerviosa ¿Y qué se siente? O sea... ¿Ahora que piensas de todos los vatos que... ...han pedido? De pareja ¿cambiado sí, sí. tu perspectiva respecto ese, de ese tema? Nunca he tenido una perspectiva negativa respecto a ese tema No, pero ya como que mencionaste más, ¿no? Pero es, es que siempre lo he pensado así Siempre he pensado que es algo No difícil, pero sí complicado ¿Sabes? Como que si sí uh -huh. tienes que O sea, siempre he empatizado con la persona que se declara Porque ya últimamente Ya también las vale vuelven Pero a mí Pues contigo sí me ha dado pena Todavía Crono, pues. Y no sé por qué, porque ya, o sea, era lógico que ya lo éramos ni te animamos a pedirme a tu No Oye no. ¿Te puedo hacer una pregunta? Uh -huh. ¿Tú perrea sola? Uh -huh. ¿Te puedo hacer otra pregunta? Uh -huh. ¿Qué es lo que tú quieres? <risa> Aquí llegó otro tiburón Ya, te a ver tus carreras Aquí llegó no otro tiburón <risa> Oye para hacer otra pregunta uh -huh. ¿Quieres ser mi novia? ¡Ay, qué tú! ¿Qué? ¿Qué quieres o no? ¿Qué? O te vas a poner a llorar O se te va a conseguir el oxipucio Estoy grabando ¿Neta? ¿Neta? ¿Sí? ¿De dónde estás grabando? ¿Pero estoy desnuda? Pues le corto Entonces, ¿qué? Vamos a hacer un niño ahorita. ¿qué? Hay que hacer un bebé. Hay que hacer un cáliz. Uh -huh. Ahora pues. <risa> <risa> eh. Eh. Eh. Eh. Eh. <risa> y el <risa> Eh. Eh. Wow. Santa, venga, verdad Soy un dios pues dije que sí, plebes, ya va libre. El Se les acabó su solterona. Ya llevamos como ah, seis o sea que meses. Era solterona. Se, ya llevamos o sea como que, seis meses. Solterona. ¡Oh, déjame hablar! ¡Oh, qué verga! Ya llevaba como seis meses prohibida. Qué, qué, ya vamos a cortar. Ya vamos a cortar. Se va <risa> a, ver, a ver. tatuar. Es actriz. No porno, eh, putos o Se va a tatuar. Es actriz. ¿Qué más sabes hacer? Masaje no, malísima. Cocinando también, malísimo, creo. Pues yo le enseño sí, es cierto. Una vez te hice algo de comer ¿Qué, que ¿qué me hiciste, desayuno ¿Qué que sabillas? te hice Y en Culiacán no vale lo que te he hecho Una vez te hice un desayuno Ay. Con panecitos y huevo ah, Y sí, te puse aguacates bueno. y la verga Chingado Pero no es tan buena, pues Pues no, porque nunca he cocinado en mi vida eh, eh, eh, eh, eh. Siempre me han cocinado Ya la voy a cortar otra vez